Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Eh, soy la arquitecta Laura Aranda Cortés, presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas AMAU. Y en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el equipo editorial de nuestra revista AMAU trae a ustedes la conferencia Los Acuerdos en las Cumbres de la Sustentabilidad, 33 años de historia que hay que recordar, yo diría Slash o Saber, impartida por la maestra Angélica Muñoz. Muchas gracias a nuestra ponente. Les dejo con la directora general de nuestra revista, la ingeniera arquitecta Dulce María Chávez. Adelante, Dulce. Gracias, buenas noches a todos. Nos da muchísimo gusto que estén acompañándonos eh, y quiero bueno, reiterarles que nuestra revista eh, se... Re CREA para difundir el trabajo de las arquitectas y urbanistas y estamos muy orgullosos que la arquitecta, la maestra Angélica Muñoz esté con nosotros ahorita impartiendo su conferencia. Eh, como sabes, somos, somos un, un equipo de arquitectas que hacemos la revista en forma altruista y de verdad nuestra revista tiene mucha calidad. Ojalá la puedas observar, ojalá la puedas ver. Invitamos a, a tu institución, a tu escuela, a tu asociación de arquitectas y urbanistas que se integren con nosotros para poder conocerlas y difundir también su trabajo. Nuestro equipo de trabajo somos eh, nuestra presidenta y editora, la arquitecta Laura Aranda Cortés, nuestra coordinadora editorial es la arquitecta Mariela García, nuestra coordinadora de revisiones es la arquitecta Pilar Prieto Antón, Nuestras coordinadoras de diseño y de redes sociales, la arquitecta Edith Salinas, la arquitecta Fátima Bravo, la arquitecta Natalia Patlán y la arquitecta Dalma Ramírez. Bueno, pues te invitamos este, para que te comuniques a nuestras redes sociales a la, con nuestra presidenta o a la página de AMAU y te esperamos con mucho gusto eh, para conocerte. Gracias. Gracias, ingeniera arquitecta Dulce. Dejamos ahora la palabra a la arquitecta Mariela García, que nos hablará un poco del de número 5 de nuestra revista. Adelante, Mariela. Muchas gracias. ¿Ya ven mi pantalla? Bueno, pues rápidamente vamos a presentar lo que es la revista. Eh, bueno, esta revista...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 eh, primero tenemos a la arquitecta Carla Filip Narciso en nuestra sección hablando de género. Tenemos luego la bitácora de viaje con una servidora como autora. Pasamos también con artículos eh, muy interesantes con nuestra sección internacional con la arquitecta Filipa Valente en los experimentos en la arquitectura y arte multimedia. Asimismo, tenemos la sección de sustentabilidad con la licenciada Víctora Freisenier. También tenemos eh, artículos sobre traza urbana en, en la época prehispánica con, la, con una de nuestras colaboradoras de la revista, la arquitecta Pilar Prieto. También tenemos artículos de iluminación con la arquitecta Yaritzi Esparza. Asimismo, tenemos una entrevista con la arquitecta de la Rangel, donde nos habla sobre todos sus proyectos. También tenemos eh, una colaboración por parte de una de las colaboradoras de la revista, la arquitecta Fátima, con eh, el, las arquitectas en el premio Pritzker del 2021, así como un pequeño resumen eh, de la arquitecta Fernanda Ramírez sobre la arquitecta que ganó este premio. Asimismo, los invitamos a leer eh, todo lo que son los congresos, eh, las invitaciones a todos los congresos. Eh, también tenemos la sección de la arquitecta Dalma Ramírez con Mujeres en el Mundo. Eh, también el, la sección de moda con la arquitecta Natalia Patlán en Cuando la Arquitectura y la Moda se encuentran. Tenemos revistas de divulgación que también las invitamos a leer, así como nuestras noticias y ligas culturales que les, eh, les ponemos en esta revista. Y bueno, pues es importante mencionar que la participación de, de estas arquitectas eh, pues es lo que hizo posible esta revista. Entonces, también invitamos a nuevas diseñadoras, arquitectas, urbanistas a que participen en nuestra revista para nuestra revista número 6 o las que siguen. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. También les dejamos con otra integrante del equipo editorial arquitecta Dalma Ramírez, quien nos compartirá la semblanza de nuestra ponente. Buenas noches a todos y a todas. Con mucho gusto les voy a leer una breve semblanza, un poco resumida ya que es un poco extensa, pero con el fin de mencionar todos los logros académicos y profesionales de nuestra ponente. Angélica es arquitecta y maestra en ciencias con especialidad en bioclimática, así como también es maestra en educación y actualmente doctorante en teoría crítica, administración, finanzas y urbanística. Especialista en recursos humanos y materiales. En su carrera profesional ha colaborado de manera independiente en investigaciones, rehabilitación bioclimática, construcción y diseño de casas habitación, diseño de interiores, exposiciones, publicaciones y remodelaciones. Es o sociafundadora fundadora del GBC, por sus siglas en inglés, Green Building Council en México. Apoyo en la fundación de la certificación LEED en México. Presidenta fundadora de Conduzac y CEUS. Y representante del Colegio de Arquitectos del Estado de México, de la zona noreste. Ha sido partícipe en restauraciones, estudios de impacto ambiental, cursos, congresos y está certificada en competencias profesionales en educación y capacitación. Actualmente fundadora de DHU con apoyo de muchos más. Tiene, la... a, tiene una amplia experiencia como supervisora y documentadora de obra, asesora, DRO, docente y profesora. También ha, ha contribuido en su trabajo de análisis inmobiliario y estrategias de procuración de fondos. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Angélica. Si está lista, podemos comenzar. Muchas gracias, muchas gracias a todas. En el momento si me puede pueden estar... ayudar con la presentación, se los voy a agradecer. Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Muñoz Martín, como ya nos comentaron. Ahorita empezamos, voy a tomar la presentación. ¿Ya la ven ahí? Bueno, podemos empezar desde la primera lámina porque tengo que hacer algunas alusiones Desde antes, eh, son varias láminas antes, por favor. Ok, nosotros ahorita en los procesos de legalización y legislación, tenemos que empezar a entender que las imágenes ya no las podemos usar igual que antes. Por eso, cualquier presentación, por eso me atrevo a hacer esta, este tipo de datos eh, y lo pido para, para que empecemos a usar adecuadamente las imágenes. Esto, como es un, eh, un fin académico, se puede considerar, tenemos que poner este tipo de, de leyendas. Por favor, seguimos. No, todos los documentos los generamos para otros, aunque sean gratuitos, comprados o lo que queramos, son documentos generados para las, las empresas y hay que nombrarlas y generar un respeto a quien nos invita a exponer. Muchas gracias. Pasamos. Bueno, nuestro contenido va a estar en nueve puntos. Eh, vamos a ir viendo cada punto y vamos a ir desglosando ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido desarrollando la sustentabilidad a través de la historia? Seguimos, por favor. Uh -huh. Pasamos, por favor. Me presento. Yo vengo de la tradición mexica, entonces lo primero que hacemos es, es poner nuestro pantry, nuestro rostro-corazón. Ofrecemos y por eso se tiene que poner esto porque quede, tiene que quedar grabado. Nosotros somos los que somos y tenemos que ofrecerlo al servicio de los demás. Seguimos, por favor. Presento el tema, que es el pantry del tema, eh, son los acuerdos de la cumbre de sustentabilidad, 33 años de historia que hay que recordar. Hemos olvidado qué es la historia de la sustentabilidad y ahorita nos vamos a enterar de algunas cositas que de repente se nos olvidaron por ahí. Y estamos contando una historia de éxito donde las mujeres iniciaron la palabra, Qué significa la palabra dar a conocer. Seguimos, por favor. Fueron las primeras voceras. El objetivo general es contar la historia en una forma de reseña de los acuerdos logrados en las cumbres de sustentabilidad, desde sus orígenes, la acuñación del término, la propuesta ante el mundo, los procesos de aplicación, acuerdos internacionales y nacionales, aplicaciones y aplicaciones en la actualidad. Seguimos, por favor. Los antecedentes del desarrollo sustentable, por favor, el que sigue. Bueno. Por ¿Qué es lo que pasa en 1987? Tenemos que hablar un poco antes. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En 1972 nace en Kenia Homo habitat. Y decimos, ¿y qué es importante de eso? Bueno, por ahí de esos años, de los 60 a los 70, eh, el rey de Somalia, lo que podríamos considerar el rey o el emperador, como le queramos decir, porque no tenemos un lenguaje a veces adecuado para poder traducir lo que ellos son, vende a sus mujeres y las usan para la experimentación de la pastilla anticonceptiva. Entonces, al venderlas, prueban en ellas a las, a las pastillas anticonceptivas y empiezan a hacer procesos abortivos y de deformación de niños. Entonces, ¿para qué se había formado la, la ONU? Para que jamás pasara lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. No podemos llegar a un holocausto ni estar una sociedad sobre otra sociedad. Y hay está una película de Angelina Jolie que habla de este caso. Y, y dicen, no podemos volver a hacer esto, tenemos que formar una parte de la ONU que proteja el hábitat. Y el hábitat es tu cuerpo mismo. Y entonces dice, por un mejor futuro urbano, no podemos vivir sin calidades de arquitectura, sin calidades de urbanismo. Y es como nace, ONU oh, no, hábitat. Desde esos procesos de, de, del daño a la humanidad. Seguimos, por favor. Otro de nuestros antecedentes fue la declaración del milenio en el año 2000, está basado en la Carta de las Ocho, que nace precisamente en, el, en las Cumbres de Habitat, y nos dicen ocho puntos, y esos ocho puntos nos dicen erradicar pobreza, lograr la enseñanza, programar la igualdad, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VHC en aquel tiempo... Era el tema, ahorita tendríamos que hablar del COVID, garantizar la sostenibilidad y este, procurar la alianza global para la protección de todos. Este punto de, el punto 7, garantizar la sostenibilidad, fíjense en la palabra. La palabra sostenibilidad ya se usaba desde el 78, no es lo mismo que sustentabilidad. Seguimos, por favor. La otra parte, yo tomé el derecho a la educación porque es un derecho que tenemos para enterarnos. El intercambio comercial, el intercambio de palabra nos permite estar educados. Otro de, fueron la de, los, derechos de, los derechos humanos cuando se dictaminan como parte de la humanidad. ¿Y cómo se dan a conocer? Tenemos 30 proclamados y de ahí han salido algunos otros. Por ejemplo, decíamos que DHU es mi asociación y se llama Derechos Humanos Urbanos. Estamos tratando de hablar de cuál es la importancia de vivir en la ciudad. Al tener un derecho, tienes una obligación. ¿Cómo se vive? Y se seguimos, por favor. Y entonces, ¿la sustentabilidad es un proceso económico o ecológico? Y vamos a entenderlo. Pasamos, por favor. Pues resulta que es un proceso económico que se refleja en procesos ecológicos. Ahorita lo vamos a justificar. Seguimos, por favor. El origen y desarrollo del concepto de la sustentabilidad. En 1987 aparece esta mujer. Y este es el punto principal de toda la exposición. Ella fue nuestra primer vocal en la sustentabilidad y fue una mujer. Eso es lo que no sabemos. La sustentabilidad fue hecha por empresarios. En 1982 cae la economía mundial. ¿Se acuerdan? Algunas se acordarán de voy a defender el peso como un perro Ajá, el, en los pinos por López Portillo. Yo me acuerdo que tenía 12 años y en aquel tiempo nos obligaban a ver todos los, no sé si a ustedes les pasó, pero nos obligaban a ver todas las, este, ahí se me fue ahorita las. Me dicen la palabra, se me acaba de ir la. Informes. Gracias, los informes presidenciales que duraban ocho horas y al otro día nos hacían examen de ello, que era criminal para una niña de 12 años, pero lo más criminal fue es que en 1982 vi al presidente de la República llorar. Y entonces viene esta frase famosa de: Voy a defender el peso como un perro. ¿A qué se le refiere? Fue la caída económica más grande que hemos tenido en el mundo. Una de las más grandes, no la más grande. ¿Y qué es lo que pasó? Nos quedamos sin economía a nivel mundial. Teníamos en 1972 la cumbre de hábitat y empezaron a decir, nos vamos a reunir, vamos a tener aquellas cumbres. En 1978, no, creo que sí, 80, discúlpenme, fue la cumbre de Cancún, Cancún tenía dos hoteles y me acuerdo perfectamente porque fue cuando conocí Cancún y nos sentaron en las piernas de nuestros padres porque iban, este, ¿quiénes eran? Este, Lender, de, Sender de Lemet, este Héctor Carrillo y saudowski iban a Cancún para entrevistar a los, a los ocho, a los ocho presidentes que empezaban a hablar ya de esto. ¿Y qué es esto? Pues empiezan a, a ver que tenían que reunirse para llegar a acuerdos. Era la cumbre de los ocho. Y eran los ocho presidentes de Latinoamérica. Pero entonces, ¿qué pasa en este punto? En 1982 cae la economía y nadie se puede reunir. ¿Cómo te reúnes si no hay economía? Y en 1987 llega Groverland en la cumbre de las Naciones del Norte de Europa, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, los países más ricos del mundo, y Groverland propone una nueva palabra: sustentabilidad (sustainability), no sostenibilidad (sustainability), que son dos palabras totalmente diferentes. Y entonces esta mujer dijo en lugar de despedir a todos, ¿qué tal si bajamos las prestaciones? Los empresarios fue lo que propusieron. Dijeron, en lugar de quedarme con uno y correr a cuatro, ¿qué te parece si bajamos las prestaciones y nos quedamos con cinco? Y veámoslo desde este punto de vista. Uno comiendo carne y los otros cuatro desempleados o cinco comiendo calabazas. Y entonces analizamos. Que es un bien común. Y empezamos a comprender que satisfacemos nuestras necesidades cuidando los recursos para generaciones futuras. Dicho mexicano, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr, dicen. Pues no, guárdala porque mañana la vas a tomar. Sé que no va por ahí la frase, pero quiero que lo comprendamos. Empezamos a darle otro valor a las cosas. Cuando nosotros vemos a Europa del norte, no desperdician nada. Y ellos empezaron a vivir de otra forma. Y empezaron a entender y empezaron a bajar sus consumos. Y ahorita siguen siendo países de los más ricos del mundo por su producto interno bruto, por su posición por cápita, por su calidad de vida y empezamos a encontrar todos los procesos. Decimos, ¿cómo? Si son países que no tienen ni siquiera buen clima, no tienen dónde cultivar, eh, no tienen recursos. ¿Por qué? Porque llegó, llegaron los reyes de Suecia, escucharon a los empresarios y se dieron cuenta de que el proceso económico es llegar a un bien común. Y entonces nace este concepto. Y la vocera internacional fue una mujer que era la primer ministro de aquel tiempo, la primer ministra, deberíamos de decir en español, y nos propone esta idea. Y ahí nace todo el concepto, pero fue una mujer. Imagínense qué fue en ese tiempo, en 1987, llegar con todas las naciones, primero con las del norte, dijeron qué buena idea, vamos a presentarla en 1989 ante la cumbre mundial. Y a partir de ese momento conocemos lo que conocemos. Por eso 1989 al 2011 son 33 años decimos 33 años ¿qué importancia? pues nos dicen que es el número perfecto del humano no la triada multiplicada, no importa si va, nas, vemos numéricamente geometría sagrada, no importa lo que vamos a entender es que ya han pasado una generación completa sabemos que el urbanismo después de 30 años se refleja y empezamos a entender por qué actualmente Apenas se está entendiendo lo que se habló hace 33 años. Yo en 1995 ya llevé eh, las clases de sustentabilidad con el arquitecto que nos ha representado a nivel mundial, Oscar Romo, de las cumbres desde Maastricht. Se presentó en Maastricht en 1989. Aquí se presenta el 4 de agosto de 1987 ante la cumbre de las naciones de, la, de Europa del Norte. Seguimos, por favor. Seguimos por favor. Y entonces nace el concepto de sustentabilidad hasta 1987, 89 se presenta el desarrollo, el desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer los recursos para generaciones futuras. Y en 1992 en la cumbre de Río se completa. El desarrollo sustentable implica la mejora de calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas. ¿Qué fue lo que pasó con la primera sección? Pues nos volvimos codos, ya no se gastaba, ya no se invertía, ya no se hacía investigación. Pensemos en una mamá que tiene tres hijos. ¿Qué hace la mamá con tres hijos y un bolillo? Parte el bolillo en tres partes y se los da a los hijos. Y entonces tenemos que ver la segunda etapa, dice, implica la mejora de calidad de vida. Ah, señora, se parten cuatro partes. Aunque coman un poco menos, si usted fallece por la falta de alimento, sus hijos se van a quedar sin calidad de vida. De usted dependen sus tres hijos. Y entonces dentro de tu ecosistema, por eso se confunde con un bien, eh, en un bien ecológico, porque el, el ecosistema es lo que nos rodea. ¿Cuál es tu necesidad? No es lo mismo tu necesidad que mi necesidad. Hace cinco años más o menos se hicieron convocatorias, perdón. Porque si una le gana a la otra. mande usted? Ah, este... Eh, perdón, es que creí que me hablaba bien. Este, imagínense, hace cinco años se hizo una convocatoria para hacer vivienda indígena. ¿Y qué empezamos a hacer? Todos los arquitectos, no voy a decir nombres de los arquitectos más reconocidos de México que entraron. Solo comedor, cocina, recámara uno, recámara dos y hasta cochera. Y entonces, ¿es lo que necesita el indígena? ¿Cuando tienes pendientes del 90%, 70% y metiéndole corchera? Y no, y no podemos entender a veces qué es el ecosistema. Y no entendemos qué es lo que nos rodea. Nosotros somos urbanistas. Nuestro ecosistema es la ciudad. Pero ¿cómo entiendes la ciudad? ¿Tenemos ciudades indígenas o no? ¿Y cómo han cambiado el concepto de ciudad desde que nació? El concepto y nos decían en algún momento no que tenías que tener 100.000 mil habitantes para hacer una ciudad y tú dices ¿Mm? y después dijeron no es que es por los servicios ¿Mm? y resulta que los indígenas viven en ciudad porque ellos tienen satisfechos y luego nos dicen que tenemos que tener sistemas terciarios perdón, secundarios y terciarios para considerar ciudad y de repente vemos ciudades en Holanda que siguen sembrando este, flores, y son ciudades agrícolas. Y entonces, ¿cuáles son nuestros conceptos de ciudad? Pues no lo analizamos desde el ecosistema, desde nuestra necesidad. Entonces, eso ha hecho que, que, que cambie un poco el concepto. Seguimos, por favor. ¿Y cuál es el único documento real de, de la sustentabilidad? La definición que acabo de dar no es de Angélica, es la única definición autorizada por la UNESCO. No me crean nada, acuérdense de averiguar todo. Dicen los abuelos, no me creas nada, averígualo. Y entonces el único documento se llama Agenda 21. Agenda 21 se llegó en el acuerdo en 1982, perdón, 92, discúlpenme. en Río de Janeiro. Y simpáticamente... Los españoles dicen no, agenda no se llama, se llama programa. No. La diferenciación efectivamente no existe en la palabra agenda en español. Se tiene que incorporar. Agenda es el general y el programa es el específico. México tiene su programa 21. Y Agenda es el general. ¿Y cuántas páginas trae? Pues como 300 y tantas, casi 400. Y se divide en cuatro secciones. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Las cuatro secciones dicen dimensiones sociales y económicas. ¿Qué entendemos tú y yo por lo mismo? ¿Qué entendemos por pobreza? ¿Qué entendemos por dinero? Tú y yo. Segunda sección, conservación y gestión de los recursos en el desarrollo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué es el ambiente? El recurso natural. Tercera sección, fortalecimiento de grupos principales, la sociedad. Nosotros formamos parte de los, de los grupos principales. Somos económicamente activas. Y Cuarta, medios de, de ejecución. Se llaman tecnologías. ¿Podemos regresar uno, por favor? Y entonces vemos, el primero dijimos que era pongámonos de acuerdo. Vean el punto cuatro, evolución de las modalidades de consumo. Entonces, ¿qué es el consumo? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo lo entendemos? Sección dos, les comentaba, ambiente, veamos el punto quince, conservación de la diversidad biológica. Y vemos otro, ¿no? Gestión ecológicamente racional desde los, desde los desechos peligrosos. Ajá. Y empezamos a ver varias cosas del ambiente. Sección 3, les decía, sociedad, la infancia y la juventud en el desarrollo sostenible, 25, 31, la comunidad científica y tecnológica, que somos parte de ella. Sección 4, tecnologías. Y vemos la 35, la ciencia para el desarrollo sostenible, la 40, información para la adopción de decisiones. Entonces, trabajamos cuatro puntos dialéctica, ambiente, sociedad y tecnología en agenda 21 y todo esto se ve reflejado en un proceso que se llama economía. Seguimos por favor, dos láminas en la que sigue por favor y entonces en 1900 en el perdón 2016 en la cumbre de París llegamos a un acuerdo no se había podido cumplir agenda 2010 no se pudo agenda 21 2010 no se llegó al a lo que se tenía que hacer y entonces se propone tomar solo 17 puntos y esos 17 puntos están basados en lo otro o sea quieres desarrollar uno lee el otro y esto se llama agenda 21 2030 no es agenda 21 eh, no es agenda 2030 y esos 21, este, 17 puntos nos dice combate a la pobreza, que es una de las cosas que siempre estamos hablando, de, nos habla de cuestiones de ciudad, nos habla de, este, la vida de, eh, ¿cómo se llama? Submarina, nos habla de diferentes puntos, pero estos 17 puntos están tomados de los otros 40. Entonces, no están inventados ni se hicieron ayer, nada más hay que entender de dónde vienen. Seguimos, por favor. Y lo que tenemos que comprender al final es que la sustentabilidad es diferente que la sostenibilidad y diferente que la soportabilidad. La sustentabilidad es una utopía. Queremos ir hacia allá. La sostenibilidad es que nos sostenemos, no gastamos más de lo que producimos. Y la soportabilidad, mandé, ah, es que luego se unen como... La que sigue, por favor. No, se pasaron muchas. Mi conexión ahí. es inestable, no la que. Si ajá, no ahí es. caso, si escuchas ruido, tú sí, adelante. Ah, no, es favor, que Angie. de repente creo que me pregunta alguien no, algo. Las preguntas Entonces, van a ser hasta el final. Hasta el final, muchas gracias es que por aclarármelo. Y, ok. Y entran con eh, el micro encendido. De acuerdo. Tú adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Laura, por hacerme la aclaración. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sustentabilidad? Es una utopía. Entonces, vamos a pensarlo desde un esquema urbano. Sustentable no tenemos ninguna ciudad. Lo más cercano, lo mejor sería León, que puede aportar y dar economía a otros lados, Monterrey. Por eso dicen que es lo más sustentable que tenemos. La ciudad más sustentable del mundo fue considerada Curitiba. ¿Qué pasó con Curitiba? Que fue diseñada para 1.500 habitantes y fue tan bonita que todo el mundo se fue a vivir ahí. Por eso en 1992 se hizo la cumbre de Río en Brasil, porque todo el mundo quería conocer a Curitiba. Y fue diseñada para 1.500, ahorita tienen 1.800.000, este, perdón, sí, 1.800.000, discúlpenme, habitantes, entonces ya se saturó. Entonces ya no es sustentable. Sostenible. Ciudades que salen a la par, con tal de no hacer, dices, Puebla tiene sus satisfactores, no da más, eh, una de las ciudades más conocidas en el mundo es muy chistoso, nuestro, nuestro arquitecto más famoso de, de México es Augusto Quijano y no lo conocemos en México, lo tenemos que conocer en Europa, porque aquí nadie lo conocemos y entonces lleva todas las teorías de Yucatán a Europa, pero aquí en México ni lo conocemos, ¿no? Y entonces resulta que Yucatán es considerada una ciudad sostenible y luego soportable. La Ciudad de México, quítale 250 mil habitantes y le quitaste el 1% de la ciudad, ¿eh? el 1, no más. Mándalo a donde quieras, a lo más cerca. Mándalo a Tlaxcala y le mandaste la mitad de su población. Mándalo a Pachuca. Y le mandaste la sexta parte de su población. Mándalo a la ciudad más cercana, más grande. Mándalo a Puebla. Y le mandaste, son tres millones, le mandaste la doceava parte de su población. Dale comida, dale casa, dale trabajo. Y, lo, y vuelves loca a la ciudad. O sea, aún la doceava parte. Y a la Ciudad de México no le hiciste ni cosquillas. Decían mis, mis maestros en Colima: con tal de que no se salgan los chilangos, estoy dispuesto a dar el 80% de mis impuestos. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México solamente es en, este, de tercera escala, de tercer servicio. Somos pensadores, prestadores de servicio, pero no somos productores. Y eso es un gran, gran problema. El día que nos cierren todas las vialidades, imagínense qué va a pasar. Si lo vimos en Huatulco, se estaban volviendo locos por siete meses cerrados. Imagínense la Ciudad de México con siete meses cerrados. Nos, nos comemos unos a los otros, ¿no? Lo propuso Stephen King en, este, en Los Ángeles, Escape de Los Ángeles, algo así se llama. Y nos propone eso. De ahí vienen todos los Walking Dead y todas esas cosas raras. Seguimos, por favor. Y entonces buscamos las raíces etimológicas de sustentabilidad y sostenibilidad, porque dicen los españoles que no existe la palabra sustentabilidad, efectivamente, pero sí hay una raíz etimológica. Y entonces vemos que sostenibilidad es sostener y sustentabilidad es estabilizar y son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, no podemos usar indistintamente sostenible que sustentable, aunque los españoles con todo el respeto que me merecen. Y como son los traductores aceptados por la UNESCO, nos tradujeran que era lo mismo. Y no es así, porque uno busca la estabilidad en todos los procesos y el otro busca solamente sustentarlo, sostenerlo. Seguimos, por favor. Vamos a la siguiente. Y nos dicen de repente también que son puras cuestiones ambientales, ¿no? Conocemos áreas ambientales y decimos que las ciencias ambientales son lo mismo que la ecología, que la bioclimática y que la sustentabilidad. Seguimos, por favorcito. Pues, ¿no? Son cuatro disciplinas que nos ayudan en la arquitectura para llegar a la respuesta correcta y tienen que llevar ese orden. Las ciencias ambientales son dos, las de la atmósfera y las de la tierra. ¿Qué hacen las de la atmósfera? ¿Cuál es la más conocida para nosotros? Climatología, pero tenemos meteorología atmósfera eh, análisis de la atmósfera física atmosférica así se llama y tenemos ciencias de la tierra topografía, orografía, hidrografía lo usamos todo son datos duros que se estudian de la naturaleza y los tomamos para el cálculo del análisis de los espacios seguimos por favor la segunda es la ecología la ecología estudia la relación de los seres vivos con su ambiente voy a preguntar aquí si alguien gusta contestar la, ¿La arquitectura está diseñada para todos los seres vivos o solo para el hombre? Solo para el ser humano. Solo para el humano. Porque nosotros, el, el, nos dicen de repente, así de fácil, gracias Mariela, dicen, es que es, Desarrollado para los animales, ay sí, como los cóndor, dijeron, a ver mijitos, vamos a mudarnos del Perú al bosque de Chapultepec. Y cogieron sus maletitas y se vinieron, ¿no? No, diseñamos un zoológico para observarlo los, los humanos, aunque climaticemos para, la, para los cóndor, el que lo aprecia es el humano. Entonces, la ecología... Estudia la relación del ser vivo con el humano. Por eso se llama oicos y analizamos la casa. Nuestra casa es el Oikos. Y entonces tenemos que ver cuál es la relación de los seres vivos con el espacio. Y nosotros hablamos del ecosistema construido. Seguimos, por favor. La tercera ciencia ya es una, esta es una ciencia aplicada que se basa en otras ciencias, ya es una ciencia secundaria. Y tomamos todas las variables producidas por las, las, este, ¿cómo se llama? por las ciencias ambientales, las analizamos, las calculamos y transferimos en el espacio para dar una buena relación con el ambiente, para volver ecológico el espacio. Y esta ciencia se llama bioclimática, ¿por quién fue inventada? Por un médico que trabajaba con arquitectos, Oli en los años 50 mi, el primer día que llego a la maestría de bioclimática, el primer día dice mi maestro la bioclimática no debería de existir y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿en Colima? ¿dejé mi ciudad? ¿dejé mi trabajo? ¿dejé mi vida? ¿para que me digan que la bioclimática no debe de existir? dice, porque si la arquitectura estuviera bien hecha nunca debimos de haber llegado a ella ¿cuándo se pierde? Cuando empezamos a perder la relación con el medio y a no comprender que todo espacio arquitectónico nació para proteger al hombre, al ser vivo, del de ambiente. Por eso hicieron las cuevas, ¿no? Las adaptaron, no tan solo por los animales por el clima. A ver, coge un humanito, ponlo desnudito en medio de la plaza de la constitución y platícame cuántos días va a vivir. No va a durar más de un mes. Va a tener niveles de deshidratación aunque esté tomando agua, ¿eh? Porque a radiación directa el humano, por eso tiene que tener ropa. Y tenemos la teoría de las tres pieles. Nos dice la primera piel es la dermis. La segunda piel es la, este, la ropa y la tercer piel es la casa. Y nosotros trabajamos en la tercer piel. Seguimos, por favor. Y entonces, ¿qué es la sustentabilidad? y Dice la definición, ya habíamos dicho, es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras dentro de la calidad de vida, eh, perdón, este, eh, propias, esto implica la mejora de calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas. Y entonces vemos tres variables, sociedad, economía y medio ambiente, mal llamado medio ambiente. Tan es así que tuvieron que inventar una palabra y decir medio ambiente de corrido porque en México teníamos ley federal de equilibrio ecológico y medio ambiente. Teníamos un clionazgo y se burlaban tanto de nosotros los colombianos que son tan correctos en su lenguaje. Y entonces, ¿qué fue lo que tenemos que decir? Nuestro medio, medio natural o medio construido. Los arquitectos, los urbanistas, trabajamos con los dos medios, natural y construido. Seguimos, por favor. Cumbres de acuerdos internacionales. Esta es la parte... Además de mencionar lo de Grover Plan, vamos a empezar a entender lo que pasó a nivel internacional. Nosotros tenemos las Cumbres de las Naciones. En las Cumbres de las Naciones se llegan acuerdos. Esos acuerdos desde 1989 tienen acuerdos ambientales. Eh, por eso empiezan a contarlos desde 1990. En 1992 se llega Los que tienen verde son los que voy a mencionar. Las demás, ustedes pueden ver todo lo que se menciona en general. Pero en específico, la parte ambiental, voy a mencionar los más importantes para nosotros. 1992, la cumbre de río, hábitat, vivienda para todos y se contempla, y se convoca, y se completa en 1994 en Turquía. ¿Por qué fue en, en Río de Janeiro? Por lo que les había dicho. Lerner, 30 años antes, sus maestros pensaron el Green Building, el Green Plan, perdón, el Green Plan, y empiezan a preparar un chavito para la política y lo suben de presidente municipal, de alcalde, y empieza a reestructurar la ciudad. La primera dinámica que hizo Lerner, ¿eh? tuve la suerte de trabajar por alguna razón con él. La primera dinámica fue el viernes en la tarde, cuando todos ya habían ido a dormir, a trabajar, a, se habían ido a emborrachar. El sindicato de los, este, de los tianguistas, uno, un mercado sobre ruedas, algo parecido, se fue. Y ya había construido antes una plaza y ya había dado todos los servicios de basura, de inodoros, de estacionamiento. Pero en la plaza principal llegó y puso vegetado, jardines. Imagínense, llegan el domingo a poner la plaza y se encuentran jardines. Y empiezan las pedradas, las patadas a los jardines. Y cada vez que rompían un arbolito... Ellos plantaban otro arbolito. Y entonces les decía él, él estuvo ahí, ¿eh? le tocó golpes. Y él decía, los invitamos a que vayan a la plaza. Y no quisieron, creo que pasaron dos o tres veces este tipo de situación. Y se fueron a la plaza porque ya no les quedó de otra. Porque Lerner hizo entender el poder político que él tenía para reestructurar la ciudad. Lerner es arquitecto. ¿Y qué fue lo que hizo? Se pusieron en la otra plaza y son felices en la otra plaza porque ya no se inundan, porque tienen donde tirar la basura, por su calidad de vida. Entonces, este caso nadie lo conocía como sustentabilidad porque apenas estaban haciendo la palabra sustentabilidad, pero sí comprendieron que fue un gran hecho que se tenía que conocer y la cumbre de las naciones para el hábitat se hizo en 1992, por eso en Río de Janeiro. En 1900, y además porque habían propuesto también Brasilia, que nunca funcionó, lo sabemos, eso ya es otra historia, ¿no? Pero esta es la parte de sustentabilidad. En 1994 se propone Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque es el, fíjense, es el intercambio entre Asia, Europa y África. Y entonces tiene una mezcla de pensamientos y de razas y empiezan a proponer la vivienda desde ahí. Y se llegan a los acuerdos de vivienda para todos. Y se llegan a los acuerdos de cómo van a ser. Tenemos todas las telenovelas turcas ahora y vean las viviendas. La gente más pobre tiene mejor calidad de vivienda que la nuestra, ¿están de acuerdo? De, a mí me sorprende de repente las veo para ver el espacio, ¿no? Yo muero por ir algún día a Turquía, pero de ver expreso de medianoche, 10 años antes. A ver, cualquier, eh, perdón, 20 años antes, a cualquier vivienda actual, nada que ver. Estaba viendo yo a un mecánico en su casa con loseta blanca, su taller. Dije, wow, ¿cuándo voy a ver algo así en México, no? Necesitamos tener talleres con loseta blanca para que se lave. Y, Pero podemos, ¿por qué no? Si ellos lo pudieron hacer con ese conflicto social que tienen, ¿por qué nosotros no? Somos una mezcla de razas igual que ellos. Y ellos son el paso obligado y por eso se tomó Turquía. Después, en el año 2000, vuelve a haber una caída económica, otra vez no se reúnen, habían acordado que se iban a reunir cada dos años y no se pudo y nos vamos a, en la caída del 94 no perdió, permitió que el Banco Verde tuviera los recursos adecuados. Y nos vamos hasta el año 2000, la cumbre de Tokio-Kioto. ¿Y qué fue esa cumbre? Los acuerdos de oxígeno, el aire. ¿Y qué nos dicen, no? Los bonos, ahora dicen que los bonos de carbono. ¿Quién compra carbono? Se llaman bonos de oxígeno. ¿Y quiénes los compran? Por ejemplo, el del Metrobús de la Ciudad de México, el Metrobús lo compra Shell y compran... Empresas internacionales, porque no pueden ser más eficientes? Entonces, en países como el nuestro, cualquier cosa que haces eficiente ya puede vender bonos de oxígeno. Se ha vuelto tan maniáticos que hasta el INVI, que hasta el Metrobús, todos quieren vender bonos de oxígeno. Y eso no era dinero fiscalizable hasta hace dos años, de hace tres años. Entonces, por eso de repente decimos, ¿y dónde sacan dinero? ¿Adivinen? Ajá, no es lo... En el año 2002, residuos sólidos, residuos, residuos sólidos es un tema súper complejo, se llama basura. ¿Qué es lo que esta cumbre es muy importante para nosotros como los mexicanos? fue la cumbre de Johannesburgo y estaba Fox y lleva una tarea. Cada vez que hay una cumbre, llevan una propuesta de qué se puede trabajar en futuras generaciones perdón, en futuras reuniones. Esta cumbre se llegó al acuerdo de las transformadoras de basura y de los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios no es lo que tenemos en México, no tenemos rellenos sanitarios, ¿eh? Todos nos dicen, es que es relleno sanitario. No, es basurero controlado. ¿Por qué el relleno sanitario? En la casa no se divide en dos secciones la basura, se divide mínimo en tres. Rápida biodegradación, transformables y reciclables, y rellenos sanitarios. Rápida biodegradación, estamos hablando las obras de nuestros alimentos y no estoy hablando del envase del yogur, sino del, del biodegradable. Pero te preguntan ahí, ¿la madera va ahí o no? Bueno, pues deberíamos de separar tan solo este, vegetales de cárnicos. El vegetal en un mes ya es composta. El cárnico tarda seis meses a un año. Las grasas cárnicas. Que deberíamos de tener? Trampas de grasas en las casas para que no tengamos problemas en los drenajes. Todo eso debería de ir a los tratamientos. El segundo, les decía, es todos los reciclables y transformables. ¿Pero cuál es el principal problema, arquitectos? No diseñamos espacios de contención de basura. Nunca pensamos en un closet para separar la basura y guardarla, para llevarla donde la debemos de llevar. Tenemos cositas como estas maravillosas que todos necesitamos, que tenemos que desechar cada dos años porque ya no sirven. Y dices, ¿y dónde la llevo? Tenemos las pilas, pero no tan solo eso, tenemos maderas, tenemos la caja de la pizza, tenemos los plásticos, los pets. Y entonces, ¿cómo hacemos? No es un basurero para llenar ahí todo mezclado, es cómo guardamos eso para que cuando vayas a Walmart o cuando vayas a Giga, a Soriana, perdón, o vayas a algún centro comercial, lleves tus recolectores. Soriana tenía una propuesta buenísima para recolectar los aceites, porque lo que se hacía era con eso se mandaban a fábricas de jabón. Y lo recogía, por ejemplo, en la corona, que es a nivel mundial, el mejor producto fue Belrosita. Fue tan fuerte esto que se la quitó Procter Gamble. Y entonces ahora ya tenemos Sote, que es el Belrosita anterior. jabón líquido Sote. Es el mejor producto del mundo, ¿eh? El menos contaminante. Y entonces tenemos, este, usamos Bold En lugar de usar Foca, usar este Roma, usar... Y son nuestros productos mexicanos. Ellos recogían estas grasas y las usaban para la producción. Y la gente quería que le pagaran por eso. Oye, ya hacen bastante con recogértela. Y nosotros nada más teníamos que llevar al centro comercial en un pet y ya. Pero seguimos con eso. Nos tienen que dar dinero a partir de eso, de la basura, de recoger. Señores, y por eso tenemos tanta basura en la calle, ¿no? Porque como no nos dan, ¿cuánto tardas en recolectar 10 kilos que te dan 10 pesos? ¿Cuánto tardas? ¿De PET? ¿Y cómo es el volumen? Entonces, ese es el segundo. El tercero es sanitarios. ¿Qué es el sanitario? Toallas femeninas, pañales desechables, Papel sanitario, servilletas con las que te limpias. ¿Y qué es eso? ¿Se acuerdan de cuando se mojaban los compañeritos en la escuela? Mojaban el papelito, lo echaban al techo y se ponía todo duro, ¿no? Y ahí estaba todo el año. Bueno, ese papel se compacta. Y en 10 años ese relleno sanitario ya se puede usar para zona de construcción porque además está compactado. Y puedes usarlo de procesos de cimentación. Y es un aislante sísmico pero resulta que creemos que es igual tirar cualquier basura y no sabemos ni cómo separarla ni al gobierno. No generamos, ponemos un chorro de camiones de basura en lugar de tener lugares de transferencia en cada esquina. O sea, en las esquinas de, las, de, la, de la calle debería de tener cinco o seis calles y si hay tener la recolección. Lunes, plásticos, martes, vidrios, jueves... Etcétera. Y entonces el basurero solo entraba ahí. Pero seguimos pensando en que el camión debe pasar por todos lados. Ese fue 2002. Y entonces llevó Fox una cuestión que se llama Declaratoria de la Educación, que vamos a ver más adelante. Entre el 2005 y 2006, porque fue en diciembre del 2005, pasando al 2006, hubo una cumbre muy curiosa. Fue en México. Y se llamó la cumbre del agua y nadie nos enteramos. Por ahí había unos anuncios maravillosos de una niña que tenía la tierra seca eh, en ese tiempo. Y decían, no, cumbre del agua, cuida el agua, etc. Y resulta que los mexicanos no pudimos ir a la cumbre del agua. ¿Y por qué? ¿Por qué eligieron México? El país con más agua potable del mundo es Canadá. Y el país con más consumo de agua del mundo el 40% es Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál es el país que tiene el Tratado de Libre Comercio con esos dos países? México. Y era un tema álgido. Estados Unidos no ha firmado ninguna cumbre. Ninguna, ¿eh? Ni la de París. Que nos digan que Obama firmó, no es cierto. En el 2010, lo que postuló, perdón, no estoy desenfocada, me dicen. No, este, es enfoquemos. que tenemos varias láminas pendientes. Ah, Entonces, ok, si sí, pero esta es poquito. la cumbre, esta era la cumbre, Gracias. estas eran las más, las más importantes y empezamos un poco después, por eso, ajá. disculpen, si no quieren ya me las brinco. Las estén más... Tengo a 2016, ah, rapidísimo. 2010, 2010 es la cumbre de la educación y la cumbre de la educación se da en Cancún. Y esa cumbre nos dice a nivel internacional, por eso las competencias profesionales dicen, deben las universidades de ser el enfoque educativo para todos los demás. Luego no, los colegios. Y de ahí nos vuelve la caída económica del 2008, vuelve a caerse la economía del mundo. Se hace el 2012, que es 20 años después, para ver qué se encontró y se vio que no se hizo nada. Se hace 2014, después de hábitat de Turquía y se da cuenta que no se enfocó y nos vamos hasta el 2016. ¿Y qué fue lo que pasó? La cumbre de la seguridad ahí seguimos por favor seguimos y empezamos a ver las COPs ahí pueden buscar cuando gusten la información de las COPs es este la, las siglas eh, son se me fueron ahorita que son las COPs eh, bueno son las las cumbres de la del ambiente son las cumbres del ambiente en español pero en inglés se me fue la palabra y es lo que nos dice eh, lo que nos está platicando es que cada país empieza a prometer algo. Y vean, casi todos los países tienen que ver con el tercer mundo o con el primer mundo. Seguimos, por favor. Viene 2018. Perdón, 2016, la cumbre de París, los 17 acuerdos. Seguimos, por favor. 2019, la COP de Berlín. 2018-19 porque también fue en diciembre y qué es lo que nos acuerda ahí es este Merkel son de 1998 este de 19, Conference of Parties, son las conferencias de las partes. Y nos dicen de 95 a 2019 qué se está haciendo y sobre todo los dos puntos principales fueron urbanos, resiliencia y calidad de aire. Seguimos, por favor. Y nos dicen en, en el 2010 la declaratoria de la educación y nos dice el punto 22, que las universidades deben de ser consideradas como grupo principal para la difusión del conocimiento. Seguimos. Seguimos, por favor. ¿Qué se puede hacer en la, en, en la construcción? Seguimos. Seguimos. Pasa a varios, va, varios puntos, por favor. Nosotros seguimos hasta que se llene la lámina. Por favor, nos dice que la bioclimática puede generar un bienestar. El, tenemos que empezar a calcular edificios. Seguimos, por favor. Seguimos. Los sistemas bioclimáticos pueden ser pasivos, mecánicos y e híbridos. El que conocemos más son híbridos. La bioclimática nos ayuda a calcular el espacio arquitectónico basado en las dos ciencias anteriores, que son las ciencias ambientales y la ecología, para llevarnos a procesos de sustentabilidad. La sustentabilidad es un proceso de gestión económica que al ahorrar el recurso económico, lógicamente nos da un beneficio ambiental. Si yo tengo eficiencia de iluminación en mi casa... No voy a gastar energía innecesaria. Como les decía, el, el cálculo de los arquitectos no es la instalación eléctrica, es el cálculo de iluminación. Los bioclimáticos diseñamos cuatro cableados, el, este, luminarios, aparatos eléctricos, el, eh, exteriores y continuos. ¿Qué es lo único que hay en continuo? Refrigerador y Wi-Fi. El Wi-Fi se pone encima del refrigerador. Y dices, cómo cambia la idea del espacio. Nos dices exteriores, todo solar, no hay nada. Si nosotros analizamos los focos, si nosotros metemos 20 incandescentes, que es un promedio de vivienda, a 100 watts, estamos hablando de 2,000 watts. Si le metemos LED de buena calidad y con una durabilidad de 100,000 100, watts, eh, perdón, mil horas, estamos hablando de que son 4 watts, por 20, 80. va de 2,000 a 80. Y entonces, por eso separamos los aparatos eléctricos, porque cualquier horno de microondas bajo en consumo son 1,500 watts. Y truenas todos los focos. Eso es lo que calculamos los bioclimáticos. Esta es la forma. Seguimos, por favor. Seguimos, por favor. Y lo podemos hacer en cuatro etapas. Anteproyecto, proyecto arquitectónico, postproyecto, y la rehabilitación. Seguimos. ¿Qué se hizo en el pasado? Sí, Por favor, lo pasas todo, todo, todo, todo. Nosotros hemos tenido historias ambientales siempre. Desde el nacimiento de la arquitectura, vitruvio, higienistas, utopistas, naturalistas, futuristas, Bauhaus, hasta Víctor Olgé y el concepto de bioclimática. Siempre ha existido ambiente. Y Víctor Olgé era eh, médico, pero era también arquitecto. Y por eso generó este proceso. Generó toda una teoría que es de este tamaño y los españoles venden un libro así. Nunca lo he entendido. ¿Cómo lo tradujeron en tampoco? Seguimos, por favor. Y empezamos a ver lo que se hizo en el pasado y vemos que Infonavit no nos permite construir con tierra que porque no dura y tenemos edificios de más de 500 mil años, 2000 mil años de tierra. Tenemos construcción de maguey en México, en, en, en Hidalgo, que tiene techos de 300 años, nada más se cambian las partes del maguey que ya no sirven. Seguimos, por favor. En el presente, ¿qué se hace? Seguimos, por favor. Tenemos todos estos procesos en México, esto solo es mexicano, ¿eh? Y David Morillón, fue el primer bioclimático de toda América. Yo no sé, todavía no se sabe bien si soy la primer bioclimática o la segunda, pero todas estas historias las partimos desde México y tiene que ver cómo cambiar el proceso de pensamiento. En el 2002 fue el primer arquitecto que se le dio uno, un Prisker por algo ambiental a Glenn Morcott de Australia. Seguimos, por favor. En el 2000 hice esta práctica con mis alumnos de qué edificios podrían ser analizados desde la bioclimática y qué pasarían. Y encontramos un edificio mínimo en cada estado. Esto se usó en Green Building Council a nivel tripartita porque lo usamos México, Estados Unidos y Canadá. Seguimos, por favor. En el futuro seguimos seguimos, nos dicen que la bioclimática se va a tecnificar y vamos a entrar en un high tech y se va a poder utilizar todo el proceso para ahorrar energía, seguimos por favor, y nos empiezan a hablar de esto que ya lo empezamos a ver ¿no? ya lo vemos con este ay, pa, eh, ¿cómo se llama el arquitecto Renzo Piano, ya lo vemos con Sir Norman Foster decimos Sir Norman Foster llega y dice que hay que rellenar el lago de Texcoco, cuando él viene y aprende la chinampa para presentarlo en el, en, el, en el aeropuerto de Osaka, nunca se rellenó, nunca se pensó. Seguimos, por favor. Urbanismo y pasaje, pasamos, por favor. Y esta es una forma... De la creación de la ciudad sin arquitectos, lo primero que se pone es la vivienda, el comercio, el poder y la infraestructura. Pero entonces ya entramos los urbanistas y empezamos a usar las R's. Seguimos, por favor. Y usamos las R's hasta llegar al proceso de resiliencia, sacar lo mejor del espacio. Seguimos. ¿Y quién nos enseña un poco este concepto? Ian Mahal. Y Admahar habla de los diferentes planos superpuestos para entender al ambiente y cómo resolver la ciudad. Seguimos, por favor. Y nos dice, hay que romper la estructura de la ciudad y considerar célula. Muchas células hacen órganos, muchos órganos hacen sistemas y muchos sistemas hacen un cuerpo. Entonces, tienes que pensar siempre en la célula, colonia, satisface la colonia, rompe el esquema. Seguimos y nos dice, las vialidades... Son las rupturas de la ciudad. Entonces, trabaja en el enfoque más pequeño para que integres. Seguimos. Y estos son los proyectos que hemos hecho con los alumnos. Seguimos. Este, vamos a pasarlos rápidos. Estos nada más son, eh, empezamos a trabajar desde la escuela generando ABPs que son procuración de fondos, aprendizaje basado en proyectos. Seguimos. Y empezamos a estructurar proyectos desde los administradores, desde un plan de maestro, no tan solo arquitectónico, sino administrativo, seguimos, por favor, y social, seguimos, porque decíamos la, la sustentabilidad tiene tres aspectos, y hacemos proyectos generales que impliquen, seguimos, en un plan maestro, seguimos, por favor, 38 hectáreas alimentarias en un proceso de investigación institucional con siete carreras, donde todos los proyectos se integraban hacia un bien común. El bien común, solar social, son 38, les decía 38 hectáreas, porque no se construyó por problemas políticos como siempre. Seguimos, por favor. Esta es otra escuela, aquel era alimentario, seguimos. Este es de producción. De cosmética. Seguimos, por favor. Esto está en Hidalgo. Y entonces climatizamos la zona a partir de la vegetación. Seguimos, por favor. Eso es lo que se puede hacer ahorita en la ciudad, desde el jardín vertical, desde la alimentación, desde la maceta. Seguimos, por favor. Otros proyectos que se hacen, se hacen integrando a la sociedad. Este es un, este, gráficas bioclimáticas ya free. Tenemos las del Estado de México y las del Estado de Hidalgo. Ya las pueden bajar de la red. Seguimos, por favor. Estas gráficas costaban mucho. Ah, generamos una biblioteca verde, que es lo que les decía, que luego tenemos que afianzar con la, con la, biblioteca de la, de la MAU. Seguimos. Tenemos la propuesta de difusión cultural, cómo vivían y que podemos retomar, porque tenemos 700 años de ciudad y que sí podemos retomar. Seguimos. Tenemos procesos alimentarios de medicina, seguimos. Seguimos al otro. Y culturalización. El hacer el Tlalmanali del 2 de noviembre no es poner una ofrenda, es Proteger los árboles para el enfriamiento. Se coge este acerrín y se cubren las raíces para que no se quemen los árboles. Eso es como se hacía en Calpulco. Calpuli son las colonias, Calpulco es como la comunidad. Seguimos, por favor. Hacemos preparación de mujeres. porque las mujeres...? Porque tenemos en la ciudad el 70 al 90% de las ciudades vivienda y de ese 70 al 90%, el 80% está manejado por mujeres. Imagínense si cuidamos la basura, si cuidamos la energía, lo que podemos ahorrar en un espacio si ayudamos a las mujeres a comprenderlo. Seguimos, por favor. Las mujeres somos tierra. Seguimos, por favor. Y todo se basa en educación. Y estos son trabajos con comunidades directamente. Seguimos. Estos son tarascos. Seguimos, por favor. Postulaciones. Legislaciones en México. Seguimos. Estas fueron las secretarías. Llegamos hasta la Secretaría de Desarrollo Social. Es la que conocimos y donde nos albergamos. Seguimos, por favor. Estos son reglamentos estatales. Y empezamos a ver, por ejemplo, tan solo el de Sonora. Esto es lo que manejamos los arquitectos, ¿eh? No lo manejan los abogados, lo manejamos nosotros. Porque cualquier desarrollo urbano requiere esto. Seguimos, urbanistas y arquitectos, disculpen. Y estas son las secretarías federales. Y aparece de nuevo Cedesol y aparece Sadatu. Pero también aparece Semarnat. Y los tres tienen derechos para hacer programas de ordenamiento territorial. Los tres. Seguimos por favor. Y tenemos leyes ambientales que se supone que debemos de manejar en arquitectura, en urbanismo. Y es muy curioso porque no tiene nada que ver con la construcción. Tenemos la rural, tenemos la prevención de residuos, tenemos la acuacultura sustentable y la de construcción y la de materiales. Seguimos por favor. Y entonces hay que analizar cómo están hechas nuestras legislaciones. tenemos la federal, estatal, municipal, local, no mayúsculas que son obligadas y no minúsculas que son optativas. La federal, por ejemplo, es eh, la máxima, es la constitución, pero de ahí vienen leyes como la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente. La municipal, que loca, perdón, la estatal, municipal y local que nos vienen en periódicos oficiales tenemos no las regionales que pueden unir estados, municipios o localidades juntas eh, y no, luego tenemos las NOM oficiales, como la NOM 020 y las NOM 08, que era lo que les platicaba la otra vez, que tiene que ver con usos eficientes de energía en los edificios residenciales y no residenciales. La NOM 008 fue postulada en 1992, creo, 94, y fue aceptada hasta el año 2000. La NOM 020 fue autorizada en el 2011, pero ahí viene lo más grave, no minúsculas. Por ejemplo, la NFPA tenemos que manejarnos con el, la secuencia de incendios, eh, perdón, la legislación de incendios de Estados Unidos hasta ahorita está hecha por protección civil. Pero entonces, ¿desde dónde nos viene? Bienestar. ¿Desde dónde nos viene protección civil? Y de repente en el 2017 yo estoy dentro de protección civil, pero para desastres naturales, ambientales, no para sismos. Y resulta que como era una certificada por protección civil, querían que fuera a ver sismos y pues no, no puedo. Y los estructuristas de alta calidad no fueron porque no los dejaban ir porque no estaban en protección civil. Y entonces ahí viene, ahorita vamos a ver, más adelante seguimos, por favor. Y entonces las internacionales, ¿qué onda? ¿Cuándo las aprendemos? ¿Como la ley? ¿Y qué tiene que ver? Son acuerdos, ¿eh? No existen como tal. Y la, la, el acuerdo puede ser federal, perdón, estatal, municipal o local. Y entonces lo, lo albergan. LID es obligada en la Ciudad de México, pero no en el Estado de México. Seguimos, por favor, solo en algunos este, municipios. Y entonces los acuerdos de calidad nos dicen, seguimos, que tenemos que entrar a, norma, a normas como la LID, la de Green Building Council o el ISO. Y quienes nos gobiernan. LID no nos dejó traerla a México, no nos dejó mexicanizarla, no tropicalizarla porque no somos trópico, no nos dejó mexicanizar y nos dijeron que solamente desde Estados Unidos. Seguimos, por favor. Responsabilidad en la construcción, seguimos. Y aquí vienen los DRO. es un profesional independiente certificado que tiene, es auxiliar de la administración pública, pero es particular. Seguimos, por favor y no, Las obligaciones, las funciones, es li las licencias, dirigir y vigilar la obra, supervisar y hacer la bitácora de obra, la, ver las violaciones en, la, en el reglamento, en la terminación de obra, entregar al propietario y denunciar. Seguimos, por favor. Esto es de acuerdo a la UNAM. Y quien nos dirige es la CEDU. Seguimos, por favor. Sí se fijaron que no era sede sol estatal ni nada. Bueno, pues resulta que vemos quiénes pueden ser de REO y nos dicen que podemos ser hasta militares. Y entonces los ingenieros arquitectos, los ingenieros constructores, los urbanistas y los arquitectos bioclimáticos no podemos serlo. Y lo más grave de esto es, nos dicen adelante, deben de tener un colegiado y entonces los ingenieros militares, ¿dónde están colegiados? Seguimos, por favor. Y nos vienen que debemos de trabajar con corresponsables. Nuestra obligación es a 10 años y puedes tener procesos civiles o penales. Seguimos, por favor. Y nos dicen que hay tres corresponsabilidades. Seguridad estructural, diseño urbano arquitectónico, instalaciones, que muchas de ustedes son este tipo de corresponsabilidades. Seguimos, por favor. Y entonces la ambiental. ¿Quién lo verifica? ¿Un ingeniero ambiental? ¿Un bióloga? Y entonces, ¿qué tienen que ver con el ambiente arquitectónico? Y arquitectónico, urbano, paisajístico. ¿Quién lo gobierna y quién lo regula? Y volvemos a caer en los reglamentos internacionales. Entonces, debería de existir en algún momento una corresponsabilidad. Seguimos, por favor. Seguimos. La LID y sus nuevas legislaciones. ¿Qué es la LID? Leadership Energy of Environmental Design. Es una forma, es una tecnificación que nos permite volver, un checklist para hacer que el edificio cumpla con ciertas nombres. Les decía, cuando la arquitectura está bien hecha, no necesita ser bioclimática. Es sustentable por origen. Seguimos, por favor. Y esta es la historia de la LID. José Pichotto hace el acuerdo con Nils Larson, que es de Green Building Council. Él me invita y invita después a David Morillón y también a Odón de Buen. Y nos dice Nils Larson, que hay que invitar a Ulises Treviño, que es el de SUME, que tenemos compañeras de SUME. Y él es el primer lead de México. Seguimos, por favor. Y actualmente para entrar a la LID debemos de comprar, cumplir con las dos normas, con la 020 y con la 008. No nos dan LID si no cumplimos esto. Y estas iban a desaparecer hace dos años y gracias a la colaboratividad social no desaparecieron. Seguimos, por favor. ¿Y quién es esa colaboratividad social? Todos ellos. Hay más, ¿eh? Muchos más y disculpen si me salte alguno. Pero estos son los más conocidos. Al ENER, es por eso lo puse subrayado en rojo. Es Alejandro Carrasco, que creo que me lo invitaste, Laura. Y Alejandro Carrasco, pasen por favor. Él nos está trayendo las normas internacionales y estuvo este congreso. Ustedes lo vi, algunas estuvieron ahí y es, acaba de pasar el jueves y el viernes. Y ellos empiezan a hablar de edificaciones y la normalización, pero ya también traen reglamentos de Europa, no tan solo de Estados Unidos. Y empezamos a ver que no solo existe la LID. La LID es la que pide México, pero tenemos más eficiencia en Europa. Seguimos, por favor. Seguimos, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna respuesta? ¿Y sí, ¿Qué te parece si terminamos este, todas las láminas y abrimos yeah. la, la no, la otra otra ya? La pregunta, si no, lo que pasa es que las preguntas y las respuestas. Es que esto no debería de pasarse todavía. Bueno, yeah. ¿qué podemos ya podemos hacer... Dejar de compartir para vernos las caras. ¿Sí? Y ya luego la volvemos a poner en donde claro. nos queda. Gracias. No, pues gracias a, a ti. Eh, Angélica, la verdad es de que disculpa la, la presión, no hay pero problema. de repente este, es que hay tanto de qué hablar, la verdad, y tanto que aprender. Las y, cumbres y son mejor. un acuerdo que no comprendemos la cantidad de información que nos arroja de todo lo que estamos usando ahorita. Todas las restauraciones de centros históricos, todos los institutos para la planeación todos los acuerdos de corresponsabilidad, es todo que viene desde la sustentabilidad. ¿Alguna pregunta? Claro. Sí, sí. Yo, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Esas últimas... Cual? Soy dulce, soy dulce. Ah, dulce, perdóname, dulce. Angélica, una pregunta. Todas esas empresas que pusiste tú al final, uh -huh. esas empresas, bueno, están como certificadas para la sustentabilidad de edificios. ¿Sí? Eh, ¿Por quién? ¿Quién las certifica? La, precisamente la UNESCO, la ONU, NUMA. O sea, ellos deben de tener la, parte, un registro la parte, de la UNESCO. Sí. Ellos deben de tener un registro de la UNESCO. Sí, por ejemplo, Al tiene una alianza con, Green, con Global ABC que está certificada por la ONU. Ahora. Por ejemplo, este Edificación Sustentable está certificada por GBC, por Green Building Council, que está certificada por la ONU. Por NUMA. NUMA es el apartado medioambiental de la, de, la, de la ONU, que también está relacionado con la UNESCO. ¿Se acuerdan que este calderón regalaba árboles y focos por todos lados? Bajaron los recursos desde el Banco Verde. Y, y en México se plantaron un millón de árboles y en México nos quedamos 250 mil árboles que nos volvimos unos arboricidas, ¿no? Y te obligaban casi casi a llevártelo para que lo sembraras. ¿Por qué? Porque son los recursos propuestos. Hoy vamos a, como era la cumbre del oxígeno, pues ahora sí a sembrar árboles por todos lados. Y era la cumbre del ahorro energético y entonces pon focos ahorrores y nos regalaban focos ahorran oh, de alta calidad, ¿no? De 4 watts. Entonces, de repente, cuando te los regalaban, acéptalos, ¿no? Porque no pueden regresar el dinero, no les conviene. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? Ah, perdón, la LID la certifica, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Edificación Sustentable y SUME tienen certificación LEED Y LID es una, una asociación de Estados Unidos. Uh -huh. ¿De Ahorita más? que mencionas lo de LEED Ajá. es un chanchullo, porque claro. yo me pongo palomita en lo que sí quiero que veas y en lo que no era? quiero que veas ni te lo menciono, claro, entonces para qué sirve y por ejemplo tenemos Torre Millana, sí. que sus humos de las cocinas de los restaurantes salían al hospital, o sea no es posible claro. que eso se certifique Delia, perdón que te interrumpa, los impactos ambientales salen positivos, ¿no? Desafortunadamente es la falta de valores y de conocimiento de la gente que hace ese proceso. Discúlpame que lo diga tan fuertemente, ¿no? No, pues sí, en eso estamos. Uh -huh. Y además te voy a decir que la ley iba que para la los arquitectos y para los ingenieros. Uh -huh. ¿Quién más iba a preguntar algo? Eh, yo, yo quiero más que más que preguntar, pues agradecer, eh, de hecho, por supuesto, a la Mau, a ti en particular. Gracias, Claudia. No se oye. Tu micrófono eh, se oye. Sí, perdón, perdón, es que había un, no un te preocupes. ruido. Y, eh, fíjate que, por ejemplo, bueno, obviamente yo soy del campo de la administración. Para mí es muy importante seguir como todos los entregables que hay en todo el proceso, desde tomarlo visto como un requisito, ¿no? como, como negocio, como uh -huh. quién te lo pide, quiénes son los, porque a veces entre dependencias en los proyectos más grandes hay eh, incluso clientes entre las mismas secretarías. En ese sentido, toda la trazabilidad como un proyecto de construcción para mí es muy importante eh, uh -huh. esa parte. No se diga cuando esos procesos de construcción además incluyen el tema de tecnología que visto ahora de COVID ya no podemos visualizar pues, uh -huh. eh, pues ciertos edificios sin tecnología que funcione bien. Y bueno, cuando se integra toda esta parte de bioclimático, etcétera, es como un mundo para mí, eh, para mí que no soy arquitecto o arquitecta, pues obviamente el tema de seguir todos esos entregables. Entonces eh, decíamos, ¿en dónde puede haber como esa capacitación que nos pongan? Porque a nivel de responsabilidad profesional necesita saber cómo está estructurada toda esta normatividad. Si Claudia, esto va a quedar. Perdón, perdón, perdón, perdón que perdón. te interrumpa dos segundos. Precisamente ese es el, el punto álgido. Y por eso dar esto es tan largo que ni siquiera. Yo doy a veces pláticas entre los DROs en Hidalgo, en Michoacán y todo esto, porque 20 años llevo, Claudia. 20 años y desafortunadamente no avanzamos. Y acabas de decir, yo estudié el doctorado en finanzas por lo que acabas de decir, el proceso económico y de mantenimiento, esa es la sustentabilidad, no el proceso de, este, de ecología. La ecología es otra cosa. Eh, sí, de hecho, cuando, cuando uno pasa los casos de DROs, ¿no? es, es decir, el DRO se vuelve eh, pues un responsable inmerso en toda una normatividad que a veces no está preparado. Eh, a lo mejor ellos sí, pero todo el contexto, cómo te defiendo, cómo digo que lo que te pidieron en el momento que tú lo autorizaste estás a salvo, pero cómo se fue dando en la ejecución de todo el proyecto y cómo te defiendo de que ya no tuviste que ver es a través de los entregables, o sea, siguiendo toda esta normatividad que se traduce en entregables. Este, no solo del producto arquitectónico en este caso, sino de los entregables jurídicos eh, que precisamente evitan que se metan en problemas, pues todos los involucrados en el proceso, pues me das mucha luz, la verdad que te agradezco, ojalá y esté como lo ha hecho la MAU, agradezco por supuesto el liderazgo de, de todas las que están haciendo posible esto, porque se nos queda como una parte... Como dices ¿qué se tiene que hacer este tipo de cosas que nos den luz a muchos para seguir como no estarnos peleando por lo que nos peleábamos hace 20 años, sino seguir a lo que a lo que a lo que hay que seguir. ¿no? Y yo agradezco mucho eso. Muchas gracias por gracias, te, mucho que aprender de ti. ¿eh? Gracias, Claudia. Tenía levantada la mano la doctora Guadalupe Baliñas. No sé si siga por ahí. Así. Ah, sí. sí, buenas tardes a todos y todas y todes, que ahora hay que saludar con inclusión del de, lenguaje. Del <risa> este, Angélica, un gusto escucharte. Gracias. Tengo una duda, bueno, no es una duda, más bien quisiera saber qué opinión te merece eh, lo que sucedió con el nuevo aeropuerto, porque sabíamos que tenía la certificación LEED, que era un proyecto de Norman Foster. Sin embargo, en los medios académicos este, se, se difundió, bueno, y yo la verdad que no me quedé. nada e incluso se comentó que, que iban por una de las pistas a tirar los baños de Nezahualcóyotl, entonces que es patrimonio, entonces, ¿qué opinión te merecería eso, no? Fíjate es, que sí. siempre se supo que de las tres pistas nada más se podía hacer una. Siempre se supo, ¿eh? Desde Fox, ¿se acuerdan que Fox propuso primero el aeropuerto? Y se dictaminó que no se podía hacer, y solo una pista de las tres que se proponían. El, si ustedes analizan, yo aprecio mucho a Cernan Foster, lo admiro mucho, pero si ustedes analizan su proyecto, no funciona. No, ni siquiera cabe. No está postulado para el espacio. Lo hizo sin, eh, no sé siquiera si él lo haya hecho. Sé quién a, a, a quién apoyó en México, no es meternos en camisas de once varas, no mencionar nombres, pero era una cuestión ya política. Y desafortunadamente, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Todos esos terrenos, ¿para qué se van a usar? Habría que analizarlo. Entonces, eh, ya se había dicho, quien lo dijo fue el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En sus análisis de vientos encontraron que nunca iba a funcionar. Por lo que acabas de decir, teníamos enfrente el Cerro de Nezahualcóyotl y chocaban los vientos. Nunca funcionó. Gracias, Ángel. Gracias a ti. Técnicamente. ¿eh? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pues creo que yo, sí, adelante, ¿no? nada Hola Angélica, otra Hola, vez. <risas> Tengo una duda que ahorita que comentabas lo de eh, sobre los residuos, la separación uh -huh. de los residuos y la basura, este, y que me comentabas también al final, casi de los de las fechas importantes sobre las cumbres y todo eso. Decías que tenías, bueno, no sé si tengas algún, esa es mi pregunta, no sé si tengas algún programa o alguna investigación con lo, sobre las mujeres, sobre la separación o algo que tenga que ver con, con eso en las viviendas, porque como no. lo comentas, ahorita estoy llevando un propediótico para especializarme en vivienda, y entonces me, me interesa mucho porque sí hemos visto muchas estadísticas de que casi el 80% de la vivienda en México, pues, es este conformada por, bueno, de aquí de la ciudad. Dirigida eh, por mujeres. Exactamente, dirigida por mujeres. Entonces, no sé si tengas como algún programa en Puerta Futuro no, o algo. Es que Dalma no lo tenemos. Precisamente si ves, aquí está la arquitecta Nayatsin. Yo estoy asociada con ella en DHU, que precisamente estamos empezando a hacer ese tipo de protocolos, pero okay. nos vamos a tardar fácil en educación cinco años. Sí, no antes. está muy complicado. Es que está complicado. <risas> ¿Cómo lo mides si todavía no, no estructuramos el proceso educativo? Sí, claro. Y además bajar los conocimientos que podamos tener técnicamente hacia el usuario que no tiene la preparación técnica. ¿Cómo lo bajamos? No? Eso es lo que estamos haciendo con DHU como tal. Ah, okay. Ese es, nuestra, ese es nuestro, nuestro enfoque. Y Ana Yatsin es arquitecta y es, este, ¿cómo se llama? Diseñadora gráfica de la comunicación. Entonces no, imagínate sí. lo que nos puede ayudar. Ella tiene toda una preparación gráfica de la comunicación. Okay, Entonces, perfecto. ¿por qué Ojalá crees que, que pronto? Ajá. Muchas gracias. Sí, vamos a tardar como ahorita vamos a empezar con lo bien pianito, por favor. Okay. Tener las estadísticas educativas. Eh, okay. Mi tesis de licencia, perdón, de educación, mi tesis de la maestría de educación mm -hmm. se llama Educando al Ciudadano para la ciudad. ¿Por qué? Porque los arquitectos podemos hacer las mejores tecnificaciones del mundo y el usuario no las sabe usar. Y si tú ves los estudios que ha hecho la arquitecta Nadia, la maestra Nadia, uh -huh. te vas a dar cuenta que tienen que ver con esto también. Sí, claro. Entonces es un proceso psicológico. Tenemos que empezar a trabajar con la sociedad. Acuérdate de las tres fases de la sustentabilidad. Sí. Primero trabajamos lo ambiental. Uh -huh. Ahorita estamos entendiendo lo social, pero ya viene lo económico que era lo que decía Claudia. Okay. y Entonces tenemos que hacer ¿Alguna otra pregunta? Gracias, sé no, Si quiero contestar. Ah, hola Raquel. Claro. Hola bueno, Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, te quiero pedir tu opinión sobre el tren Maya y además tu opinión también sobre el plan verde que tiene van para eh, la Ciudad de México. Híjoles, en primera me metiste en camisa de once varas, porque es política pura, ¿no? Imagínate que Italia nos está demandando por patrimonio. Imagínate que no han legislado la Sedatu para no poder pararlo. Nada más, te lo digo así. Y el plan verde, ¿dónde hay estudios técnicos. Entonces no me metas más en política, porfa. No, pero a mí a mí me llamó mucho la atención escuchar a la Sheinman en su intervención en el, sí. el Foro Internacional decir que el Plan Verde incluía 40 millones de árboles plantados. Y sí, lo escuché, dices dónde los vamos a poner. Había no, una no imagen. Uno, ¿eh? No y además había una imagen genial de hace muchos años, por ahí la debo de tener, donde estaban todos los árboles talados alrededor de la ciudad y arriba de los de la de los edificios puros arbolitos, ¿no? Y es cuando Ebrard dijo, "Vamos a poner techos verdes" y resulta que estamos trayendo el agua desde Nayarit. Tenemos problemas estructurales y vamos a y además llegas a las 10 de la noche a regar arbolitos, perdón. Una cosa es un citadino y otra cosa. No me acuerdo cómo se llama esta mujer, pero fue la de, de, de la de este ecología del tiempo de precisamente de. Creo que sí fue de Andrés Manuel, no estoy segura, ¿eh? Pero esta mujer dijo: para hacer país hay que sembrar maíz. Y ella proponía que en todos los camellones de México, de la Ciudad de México, se pusiera maíz. Entonces ¡Oh! nosotros escribimos en aquel tiempo, ¿no? Y también, en, o sea, en altos ponemos maíz, en medios frijol y de rastreros, perdón, de medios, este, chiles y de rastrero frijol. Entonces todas las esquinas sin faltar el respeto a lo que le llamamos Marías, quiero aclarar, que nos vendan tacos. Sería genial para los mexicanos. Una, un taco de frijoles malcajeteado en las esquinas sería genial. Pero ¿qué te produce? Incendio, contaminación. Entonces después pasas la, la vaca para el rastrojo y luego dejas a las ratas que sean de campo y después nos alimentamos con ratas. Si me estoy explicando, no podemos integrar cosas que no pueden... Ir. ¿Qué fue lo que pasó en el viaducto? ¿Lo viste que pusieron estas pluméferas maravillosas del campo abierto? Estamos con la contaminación y el venteo y soltamos esporas. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Se ven muy bonitos, pero ¿y el diseño dónde está? ¿Dónde está el humano? ¿Dónde está el ser vivo? Y hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con lo que proponemos. Como decía hace rato la arquitecta Delia, nos falta ética. Y se venden las cosas. ¿Está usted de acuerdo, doctor, maestra Delia? Y necesitamos empezar a cambiarlos. Y las mujeres somos reconocidas a nivel internacional y por procesos biopsicológicos que tenemos mucho más ética que los hombres. Entonces, tenemos que empezar a tomar nuestra plataforma de conciencia. Por eso se les dice que las mujeres son tierra, porque trabajan con la conciencia. Seguimos, por favor. Eh, creo, me que Mariela, hacer... creo que el arquitecto ah, claro. Mariela tiene una duda. No sé si Claudio eh, es la misma manita del principio, pero pues el... claro, Esa, Mariela, ahorita la bajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Mariela de Nau. Hola. Eh, muchas gracias por tu conferencia, estuvo muy interesante. Yo nada más tengo una duda, duda a ver, a ver, si, a ver si, la, si la puedes contestar porque es muy general. Yo lo que quiero saber es por qué se ha como confundido tanto esto de si es sustentabilidad o sostenibilidad o que si es lo mismo, que si no, o sea, ¿quién, quién fue el que dijo si es lo mismo, quién no? ¿dónde estamos parados? Mariela nació hace 33 años, nació casi con el internet, casi, ¿eh? No hay libros, los libros de sustentabilidad son históricos, los, todo es de primera fuente, todo lo tienes que sacar de la red. A mí al principio me regañaban porque mis alumnos los hacía sacarlo de la red y les digo, es que ¿de dónde más a el documento de sustentabilidad? ¿sí? Primera, no había indexados, Hace poquito, no voy a decir el nombre porque es una arquitecta bastante famosa del Numa, dijo frente a, no me acuerdo si a la Canaco, a la Canacintra, pero dijo que hace 10 años no había empresas sustentables en México. Oscar Romo recibió la ULI, o sea que en el 2009, en el 2009, perdón, y recibió el equivalente a un Prisker en París 2016 por una de sus ciudades sustentables que he hecho la vista, en el 2016, y es un mexicano que tiene una empresa que ahí decía Alterterra, tiene más de 10 años, me dio clases en 1995 de sustentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? No tuvimos la información correcta, primera. Segunda, la confundimos con ecología porque te estoy hablando de la cumbre del 2010 que les platicaba que se postuló en el 2002, y entonces Fox fue el que dijo, los que nos deben enseñar sustentabilidad. Son los biólogos y entonces que nos enseñaron ecología y no nos pusieron a los economistas a enseñarnos sustentabilidad que ahorita ya los economistas están peleando el ambiente. ¿Sí? Entonces yo pienso que desde ahí vinieron todos los errores. Han sido muchos errores. Por ejemplo, ahorita en las asociaciones como la de Alener que te platicaba, se están llegando a los acuerdos para llegar a la lingüística correcta. ¿Por qué crees que estudié teoría crítica y de repente veo criminología? Y yo dije, ¿criminología me van a enseñar cada vez? No, es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad es empezar, hasta ahorita voy a empezar a escribir, ¿eh? nunca había escrito en mi vida, porque todo ha sido aplicación. Entonces, ha sido muy complejo y no sé ni escribir <risa> y lo sabe Dulce, por ejemplo, ¿no? Sufro mucho con un artículo de dos hojas, tú lo sabes, te lo decía. Entonces, tengo que empezar a escribir, ok, he practicado, pero no he hecho esta parte. Y entonces, y no era académica, soy académica hace siete años porque me lastimé el pulmón por el cemento. Si no, seguiría en obra y seguiría haciendo commissioning. ¿Qué era un commissioning? El documentador de obra apenas se está entendiendo lo que es un ajá, y son metodologías para tener los procesos de obra yo creo que viene de ahí todo el, el error Mariela, nosotros ya no nos dieron la sustentabilidad nos lo dieron con la con la cuchara de la cazuela no nos la dieron, era pastel en lugar de darnos una cucharita de pastel nos dieron la cazuela por eso 20 años después seguimos hablando de esto Precisamente. Muchas gracias, Maestra Angélica. No, gracias a ti. Mande usted Lucía, por favor. Adelante, Nati. Pues mira, felicitarte pues, por todo el esfuerzo que eh, has estado haciendo durante tantos años. Yo también eh, no sabía que lo que yo diseñaba era sustentable. Eh, me criticaban los maestros todos mis, este, mis diseños por ser subterráneos por ser eh, a, habitables para, para las personas, por considerar y, y estar consciente de los hábitos de las personas, y no diseñaba para el auto, no diseñaba yo para pues, el comercio, yo no diseñaba para, para el dinero, para la producción del dinero, ni para que cobraran impuestos los regentes. Entonces yo sí, desde, mu, desde la carrera, diseñaba y pues no les gustó mis proyectos y ahora claman por este tipo de proyectos. Eh, actualmente, se es, está tratando de hacer eh, ciudades anfibias, eh, eh, lugares donde se puedan eh, vivir fuera de, de los regímenes este, completamente locos de, de, de, de, de la gente, porque pues no respetan ni el uso de costumbres, ni las culturas, ni nada. O sea, el desarrollo del ser humano no existe en, en armonía con la naturaleza porque los gobiernos no lo permiten. Entonces, tenemos problemas mucho más graves. Yo estuve en la redacción de la norma ISO 26000 durante cinco años y vieras los pleitos y jalones de pelos que, que había porque precisamente las grandes transnacionales hacían todo lo posible para, ay, eso nos va a incrementar los costos y no es posible. Y esto también, ah, no, esto también, quítenlo, quítenlo, quítenlo. O sea, de veras eh, lidiar con estas personas, o sea, la norma que sacaron no tiene nada que ver con, la, con lo que se inició. Entonces, eh, yo sí también estoy, eh, pues, verdaderamente molesta, una, con los planes de estudio generalizados de, de la primaria, kinder, las, la, la, el problema de las madres que salen a trabajar y los hijos, eso es otro problema donde no se reconoce el trabajo de ser madre, ¿no? Entonces, tenemos problemas sociales. Eh, ahora, con la pandemia, Espero que, que, que, que, que les dé por fin de que estar en casa no es malo. Lo que está malo es el tamaño de la casa. Han hecho los huevitos estos para que la gente saliera y, y, y consumiera, consumiera cosas afuera. nos vivían adentro de un closet y ese closet al estilo europeo querían a fuerza imponerlo en México. O sea, todas estas casas geo, tú lo sabes son verdaderamente infrahumanas. Y les daban premios, les daban premios a estos arquitectos entre todos. Entonces tú dices, bueno, la arquitectura sustentable ya existía. Yo la hice hace 45 años y obviamente soy una perfecta desconocida. no Entonces eh, creo que, que, que se ha hecho mucha, muchas cosas sustentables, pero no se implementan. Hay diseños, o cosas maravillosas. Sí, sí, ¿Me permitirías? Sí, sí, sí, te, te, te, te, te, te agradezco mucho que, que puntualices todos los problemas que hay. Pero me voy a atrever a comentar algo. Tú estás hablando del activismo ecológico, no de la sustentabilidad. El activismo ecológico es lo que se genera precisamente en los años 60 y tiene que ver con los hippies y de ellos aprendimos mucho. La sustentabilidad tiene que ver con la economía. Entonces, llegar a los acuerdos, tenemos que llegar a los acuerdos por lo que tú dices. ¿Cuál sería el tamaño exacto de la vivienda para que pudiera ser compatible y que lo pudiera comprar la gente? Es lo que platicaba Claudia. ¿Cómo llegamos a los justos medios, pero sin llegar a la pérdida de valores? Por eso mucha gente dice, ¿es social? No, es la sociedad. Y la sociología no es la sociedad. La sociología son datos duros. La filosofía social se genera a partir de la, de la sociología, que son datos duros, desde la antropología, que son el acuerdo en cómo se relacionan los seres vivos, la este, etnografía, que es el origen, y la psicología, que es la psique. Esos cuatro generan la filosofía, que es de lo que tú estás hablando. Y el gran problema es que nos hemos quedado en el activismo. Yo, soy, yo me acosté en Reforma a los 17 años por salvar a los tucanes. Y resulta que en México no yo tenemos no. tucanes. Sí, en serio, no. pues dices, ahora lo entiendo, ¿no? Pero sí, en sí aquel hay. tiempo nunca, que ahí vas, eres una chavita que trabajas además con esta Gloria Stern, y con Cera Brasieres y todo esto del feminismo reactivo, que yo pertenecía al feminismo reactivo, y entonces tienes que aprender todo eso para llegar a un acuerdo técnico, que nosotros somos un acuerdo. Todo lo que tú dices es cierto, Lucía. Como les decía, si estuviera bien hecho, como tú lo dices, ya es bioclimático. Si estuviera bien hecho, es ecológico. Si estuviera bien hecho, sería ambiental. Y si estuviera bien hecho, lógicamente es sustentable. Y entonces tú dijiste, yo lo hago bien. ¿Y cuántas no lo harán bien? No, Pero hay, que hay que muchos sea... ejemplos, hay muchos ejemplos. ¿Y? Entonces hay, hay que... que los... la, la... Y, y, y, y, y lo que acabas de puntualizar, me empecé a dedicar a la filosofía. Hace 20 años escribí un libro de filosofía que se llama El poder natural de la gente sensata. Y es uh -huh. la quien defiende, tiene el valor de defender sus derechos, sus necesidades, de atenderlas, de que no les digan, oye, ¿qué crees? Quiero que te quedes a trabajar otras seis horas porque me No, ya terminé de trabajar, ya me voy con mi familia, ya me voy a atender mi salud, porque bueno, se acaba la salud. Esta gente streame, streame a la gente. ¿Y qué dices? Bueno, ¿por qué tenemos uh -huh. la, la, la, la, la falta de, de, de inmunológica para defendernos contra cualquier porquería? Porque no la tenemos, que nos streamen. Entonces, hay, todo está li, inter, ligado. Ligado. O sea, no nada, nada separado. Tenemos. Que, la conciencia es eso, precisamente, la capacidad. De entender la, la, las relaciones de todo al mismo tiempo del pasado con el presente con el futuro y hacia dónde vamos y entonces, ser una consciente no, es tan, no es meramente ser nice y, y, y como tú dices ser activista o sea, yo no he sido activista ¿Por qué? No porque creo no creo fueras. en el protestar creo en el hacer Exacto. hay que hacer las cosas hay que probar hay, mm -hmm. hay que hacerlas no entonces yo no, yo no, yo creo que gritándole a los cuatro vientos, esto está mal, no me sirve. Yo prefiero poner el ejemplo es de decir, ya hice esto, funcionó, ya hice esto otro y también funcionó. Lucía, perdón que me, te, me atreva a, a comentarte, ¿no? Lo que te ahorra la bioclimática es que no tienes que estar a prueba y error. Una vez un arquitecto bastante conocido que trabajaba en el despacho de este, ¿cómo se llama De Teodoro González me dijo, es que lo que tú dices yo lo sé hacer tengo 25 años aprendiéndolo, sí, pero nosotros tenemos que aprenderlo más rápido, ¿no? Ese, esa es la diferencia, tecnificar, por eso, lo que tú haces y lo de Claudia sería así. Y entonces, me ayudas nada más con la última lámina, por favor, Laura, para que veamos. Sí, claro. Sí, esa, ese linter... es el punto que yo traigo como una propuesta, o sea, como para concluir todo esto. Y precisamente el problema real es que no entendemos cuál es el papel de las mujeres. Y a veces nos volvemos, me dicen las abuelas, ¿no? En la enseñanza de tradición, que tú también lo tienes, Lucía. Nos dicen, no somos empoderadas, somos soberanas. Y entonces las mujeres podemos cambiar la historia de nuevo. O sea, esto fue de por Gro -Glo Bortland, ¿eh? Gro Bortland creyó en los empresarios, se los llevó a los, a los reyes y lo presentó ante el mundo, una mujer. Y podemos volver a cambiar la historia. Una corresponsabilidad en ambiente no podría, no estaría tan mal, están de acuerdo y hay recursos. Lucía sabe esto, Dalma sabe esto, esta, esta Dulce sabe esto, otro. Y entonces hay recursos, solo es decisión, colaboración y cooperación. Y entonces, ¿qué pasa con la MAU? Tenemos muchas cosas para ofrecer servicios que no puede ofrecer otra asociación. Y entonces eh, pa pasamos a la siguiente lámina. A la siguiente, agradezco a todas, ofrezco cuando comprendamos lo que necesiten en procesos de capacitación en estas áreas. Yo ya estoy más metida en procesos, gracias, de análisis etnográfico, estoy más hacia allá. Ajá. ¿Por qué? Porque empiezo a entender que si no convencemos a la sociedad, ¿de que nos sirve todo lo demás? Convenceré, no obligar. Claro. Y entonces tenemos, y la mujer somos, convencemos, el lenguaje es femenino, ¿eh? Por eso el primer, ya, le, ya Laura, si gustas quitarla, ah, esto es, pueden usar las láminas, va a estar conectada, voy a conectar DHU, ahí voy a dejar las láminas, cuando las gusten usar, están a sus órdenes, nada más que todo este bajo responsabilidad de cada uno porque claro. yo puedo generar muchas cosas pero no puedo pues, responsabilizarme pues eh, no, queremos gracias. también eh, algunos comentarios en facebook talma ah, que, que comentan en facebook y después pasamos a, a la lectura del sí, claro. Irma Yolanda comenta eh, muchas gracias por compartir su conocimiento hoy escuché dos conferencias gracias. de usted y no me canso de escucharla excelente gracias. forma de abordar sus temas María gracias. Ramona también comenta muy bien la visión transversal de su análisis. Muchas gracias, maestra Angélica. Coincido, gracias. el diseño urbano es comprender la actividad humana. Claro. Muchos saludos de María Ramona. Gaby Vázquez, arquitecta Angélica, felicidades. Aprendo mucho de usted. Francisco Javier, Gracias. estaré atento a tan relevante tema, excelente trabajo. Reina Brice, excelente tema, querida arquitecta. Y pues muchas felicitaciones. Yo Reina también te Brice, agradezco mucho. Reina Brice es mucho. quien, perdóname, Dalma, voy a detenerme sí. en este punto. Reina Brice, la voy a vender con ustedes. Reina oh, Brice bien. es abogada y es una activista y trabaja con los derechos humanos empresariales. Cosa que de repente... Las arquitectas ya saben cómo sufrimos, las urbanistas, porque y entonces ellas ya traen un trabajo impresionante en esa parte. Y, cuando, y no puedo vender al doctor García Ramírez porque no puedo mencionar su partido, pero trabaja con mujeres. Yo no puedo votar por él porque soy del Estado de México, pero ustedes son de la Ciudad de México, por ahí búsquenlo. Pero es bastante interesante porque trabaja con mujeres y trabaja estos temas y son súper interesantes entonces las mujeres podemos empezar a aportar que cuando nos volvemos fuertes en esto no? aportativas ante los demás procuradoras de fondos gracias a todas muchas gracias por permitirme ti, compartir la verdad es que por eso, eh, pues, te damos esta pequeña constancia, ¿no? Muchas gracias, eh, La Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas AC otorga la presente constancia a la maestra Angélica Muñoz Martín por su participación y contribución a nuestra organización con su ponencia, Los Acuerdos en las Cumbres de la Sustentabilidad, 33 años de historia que hay que recordar, realizada de manera virtual el día de hoy, 26 de abril, pues muchas gracias Angie. Este, la verdad es de que es un tema para nosotras, pues, como puedes ver, muy controvertido. O sea, queremos participar, sí, queremos claro. preguntar, queremos. Creo que todo lo que no te pasó en la mañana, lo que nos comentaron. No, ¿eh? me, me asustaron los de los de RO, dije que hice mal, me asustaron. Es la primera vez ayudar. que no me preguntan. Vaya, pues sí. <ríe> y, y aprovechamos también un pequeño. Eh, Comercial sobre nuestro Congreso del de Séptimo Congreso Nacional Tercero Internacional Justicia Espacial Sostenibilidad y Género que vamos a llevar a cabo del 27 al 29 de mayo eh, totalmente de manera virtual. Entonces aún tenemos tres convocatorias abiertas que es justamente un eh, taller eh, colaborativo en estos tres eh, ejes. Eh, especialmente para estudiantes, docentes, investigadoras, investigadores. Tenemos también el cartel, el concurso de cartel infográfico. Todas estas actividades cierran convocatoria el 3 de mayo. Y también algo para las y los niños, que es una experiencia de construcción de ciudadanía, en la que pues, también se van a estar tocando todos estos temas. Eh, tienen, recuerdo, hasta el 3 de mayo para... Eh, escribirnos, anotarse y pues bueno, sobre todo agradecerte Angélica por tu tiempo, por tu trabajo y agradecer a nuestra audiencia que eh, les vamos a agradecer más que nos compartan en sus redes este video para seguir sensibilizando a todas las demás gracias a nuestras asociadas de Mao por eh, su asistencia y nos vemos en la próxima